Buenas tardes, viewers del streaming, eh, hemos vuelto una vez más, el hemos vuelto ya es cosa de esta casa Estuvimos ayer, estamos hoy, estamos pasado mañana no en este canal, pero da igual, se verá igualmente ¿Y hoy aquí qué hemos venido? Eh, Iruno Olivares, buenas tardes Pues hemos venido a ver si con suerte gana alguna partida de Clash Royale Y ya de paso Subir copas Bueno, di que he visto aquí este torneo Se podría intentar, se no podría tengo intentar. ni idea de qué va, pero se intenta total y ya de paso yo voy a castear. ¿Por qué? Porque sí. Sí, le toca. A I mí mean, why not. Porque yo no puedo castear mientras juego. Correcto. Y porque a mí me gusta castear y tengo que practicar de una manera u otra. Por lo tanto, Ay, eh, sin mucha más dilación, vamos a jugar a diferentes modos. con, Vamos a probar diferentes mazos. Vamos a probar diferentes modos. ¿Qué te parece? Uf, uf, uf. Vale, sí. Venga. Eh... También os digo, no os esperéis mucho, ¿vale? Porque yo antes jugaba, está como todo el verano sin jugar, así que seguramente... O sea, en el título pone, a ver si gana alguna partida. Es también pone que, también te pone que yo voy a coachear. También pone. También, a ver si, a ver si se puede. Eh, vamos, vamos, a, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir en base a... Y esto sí que lo voy a marcar. Es una cuenta con 4.600 copas, ¿vale? O sea, tampoco os esperéis que haya campeones sí. y mierdas. Pero quiero decir, no. vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Ay, ay, ay, sí, ay, sí, sí, ay, sí, mis inventores ya sabes ay, cómo son. Mis ay, ay, sabes ay. cómo son. Nerpen al minero. No Darka tiene razón, Nervena al minero. Entonces, vamos a hacer una prueba y es en base a solicitudes de chat. Entonces... <risa> vamos, a, vamos a trabajar primero en mazos de ay, chat ay, y luego en base a mazos random. Esto no es lo que prometimos. Correcto, esto no está en contato, no así me gustan. Eh, en el mazo en el del Golden así me gusta. También Mucha razón, Sarmasco, mucha razón. Eh, por lo tanto, el primero lo eliges tú. El primer mazo lo eliges tú. Y luego ya es? vamos viendo. Esto no es lo que me prometiste. Correcto. proseguimos No sé. Elige. ¿Qué mazo quieres jugar? Nos, eh, voy a jugar la mía de confianza vamos, ¿Si quieres contar cuál es mi mazo Vamos a por la de confianza Bueno, pues ¿qué tenemos de mazo? Un mazo clásico de ariete de batalla Con eh, peca de acompañamiento tenemos Valkyria, tenemos Mosquetera y tenemos ya de defensa barra eh, hechizos, en este caso que serían la caja del forzudo, eh, la caja del donde forzudo, vaya, el barril de, de bárbaros, zap y bola de fuego. Tenemos doble hechizo con un tercero que es intermedio, que está bastante bien, el zap como reseteo y como daño rápido y la bola de fuego como knockback y también como algo de daño a torre si hace falta en algún momento tirar directamente. Eh... Sin mucho más, 3,9, bastante bastante estable. Vemos el Pk level 2 de, de, de oro. Level 2, es level que 2 gusta, de diamante. Es que tiene dos espadas. La, la, doble espada, la doble espada está muy roto. Copien el mazo de Beniju. me lo apuntaré. La cuestión es que no sé si tenemos suficientes cartas para ello, pero me la apuntaré. Eh, coméntame en qué vídeo, porque como tiene... 5.000 vídeos a ese hombre, elige qué mazo de todos quieres Y si tengo las cartas suficientes, Esto lo haremos es... Y, y es si es no, además... me busco alternativas, no te preocupes Es que también te digo eh... Yo soy de esas de que pillé confianza con este mazo Y lo he estado jugando desde Arena 6 Pues como sea... hace todo el mundo O sea, quiero decir, gente, por favor, no andéis cambiando de mazo En base a que venga eh, un youtuber tipo Benihu Y os diga No, mira, este mazo funciona muy bien ¿Por qué? Porque no funciona así O sea, lo que quiero decir es Si, sí, Benihu te viene y te dice Este mazo fun funciona muy bien Pero Benihu sabe jugar cualquier puto mazo Tú no entonces, no. acostúmbrate a jugar uno, y cuando sepas la mecánica de cartas, compatibilidades y demás, cambias. También te digo, ¿alguien, o cuando sabe, funcione? ¿alguien sabe si el, el bárbaro se va a quedar con esa imagen para...? el. Resto de... porque... Yo doy por hecho que no, yo doy por hecho que no, o espero que no, al menos. Mi mazo lleva desde que salieron los rompemuros conmigo, pues hace, hace tiempito, ¿eh? hace Mira, mucho eh, tiempo. Yo llevo con este mazo, mucho me estanqué en arena 5, y además tuve miedo porque empecé a perder eh, copas y copas y copas. Ahí está. Me hicieron este mazo, de hecho me lo hiciste tú eso lo para Temor del barro. este mazo este se dice. yo De hecho, eso me lo hiciste <risa> Es muy tú. cierto, el P.E.K.K.A.R.I.T. se lo hice yo Y es que más, fíjate, ¿vale? Bueno, este ni tan es mal verdad. Pero tengo nivel 10, nivel 9 tal Ni te rayes, yo también tengo nivel 9, 10. nivel 8, pero aquí tengo el P.E.K.K.A. que parte culos al nivel 13 Literalmente Ya estoy escuchando las romitas <risa> Y el resto, pues bueno, ni tan mal Mira, nos comentan por el chat que sin dinero casi no se pueden jugar mazos nuevos Vale demasiado subirlo de nivel, eso es muy cierto El Clash sí, Royale es un juego de móvil ¿Qué implica esto? Que la mayoría de juegos de móvil o son free-to-play, o son pay-to-win, o lo que tienes es un juego en el que el progreso inicial es súper rápido y en el que el progreso en late-game es básicamente imposible de conseguir. Yo soy level 13 y tengo cartas al nivel 10. O sea, planteate cómo funciona el asunto. Es horrible. Free... Eh, free, to, <risa> no, free to play No, free-to-play, joder. Free-to-play. Free-to-play, F2P o pay-to-win. Eh, y dicho esto, nada, ¿empezamos con el de confianza? Sí. Puedes elegir si quieres jugar copas o no, eso sí que te dejo elegir, venga ah, voy a jugar Alguien busca clan, acabo de crear uno, ¿te puedes unir al nuestro? Es que lo que pasa es que, es que me da un miedo perder, porque mira Soy o sea, top mundial Había subido wow. hasta aquí, que estaba nada de subir Y me empezó otra vez la racha de perder batallas, perder batallas, perder batallas Y digo, es que como baje Ya y lo he parado de Me jugar. pasa, eh, Me pasa, me pasa mucho. Me ya, pasa pero mucho. ¿tú en qué nivel estás? Yo en el 13. Nivel de torre 13. Sí, pero me están saliendo de niveles 14 con, literalmente, 2.6 todo al 14. Y yo en plan, guay. Es que el 2.6 es lo único que yo no puedo defender con mi mazo. Yo llevo los, de, de, los de Valkyria, gente, entonces... Es imposible defender dos puntos. Imposible. Porque no tengo estructura. Ya, pero si sí, yo te tengo que explicar una cosa. En plan, tú juegas y tú entiendes, te dices... A ver, si yo tengo esto y echo hecho esta carta, lo, lo para y demás. Yo digo, a ver... A ver, a ver, yo creo que si he hecho esto, puede funcionar, o sea, lo llevo yo digo más desde la, desde la pre gente, desde la pre-beta. Eso, eso de contarle el elixir lo llevo mal, ah, o pues sea, no, y se va a ver problema. mucho, se va a ver mucho, porque de repente me voy a quedar sin elixir, me van a tirar un montón de cosas y yo voy a estar en plan, hemos perdido la partida. Pues vamos a intentar empezar de una manera bastante suavecita, que es dale duro. Ay. Vamos a fusionar los canales no sé XT, estaría gracioso. De hecho, estaría muy gracioso. Mano. Vale, empezamos manos, las manos. Empezamos la jugando mano. contra Hun, 4628 copas del clan Vax Buglar, creo que se pronuncia así. Y Lune que decide empezar con caja del forzudo, lado ligeramente izquierdo de defensa. El rival que empieza con un esqueleto gigante, nivel 12 por la putísima cara. Eh, doble nivel de oro, lado izquierdo. La del forzudo que le queda aproximadamente la mitad de la vida. Valkyria pegadita a torre para salir. Y ir defendiendo poquito a poco. Tened en cuenta que el esqueleto gigante son 1200 de daño en torre como explote. Mosquetera al lado derecho justo no sé si para cargarse el dragón eléctrico eh, de aproximadamente 5 hostias. Vale. A tomar por culo ese rayo se la acaba de comer entera. El esqueleto que se aproxima de manera muy peligrosa a la torre. Creo que está en rango ahora mismo de explotar. El peca que se lo carga, pero aún así correcto esa bomba es 3, 2, 1, boom, 1000 de daño en torre. El dragón eléctrico que finalmente cae ariete de batalla por derecha, P.K. Izquierda que defenderá Ariete de batalla por derecha. ¿Qué decidirá? Pues de momento un espíritu eléctrico que no ha servido de mucho a la lápida, que es muy buena defensa en cualquier mazo en general. Pero eso nos podría decir que es un mazo de golem. Si no fuera, porque ya ha tirado el esqueleto gigante, que posiblemente irá con Clon. Y el Pk 13 que se aproxima a torre El alite de, ba el de batalla, no, perdón La, la, la Ram Rider, eh, claro no me salen los nombres en castellano Que necesita tres golpes para cargarse La torre de forzudo bastante sorprendente Y a 1600 eh, puntos de vida Va a cargar la torre a 1080 que se le va a quedar Y el Pk finalmente que ha caído obviamente Después de ser aturdido brevemente por, por la Ram Rider, el forzudo a mitad de vida Que se dirige a la torre, 800 de vida que nos quedan Tronco muy táctico, que deja a la torre 756 puntos de vida Y uno que tiene 9 de elixir, que decidirá hacer Ahora cuál será su siguiente movimiento, en Empezamos con Valkyria izquierda, esqueleto gigante por el lado derecho para enfrentarse frente a frente cara a cara contra esa Valkyra que va muy decisiva al puente Pero hay una que dice, no, ¿para qué, si le puedo meter un pega Dragón no infernal, el absoluto counter de estas dos cartas que tienen en el puente que de hecho se acaba de comer una de ellas, la Valkyra que ha conseguido cargarse al esqueleto gigante en compañía del pega pero el dragón infernal que se va ha cargar absolutamente todo y encima tiene bomba y el dragón infernal absolutamente lleno de vida que se va a ir de cara a torre el arit de batalla que está bien de defensa, pero significa perder 4 delixir bastante, bastante duramente Y que aún así uno de los bárbaros va a caer prácticamente por el dragón infernal y el otro se lo va a cargar la torre, uno de ellos que no pega Consigue la ram rider cargarse al otro sin que, sin que llegue a pegar un golpe Y mmm, esa Valkyria que estando tan atrás pues va a recibir bastantes golpes de parte de esa nueva carta muy nuevo, relativamente, hace un poquito de tiempo que salió Pero ha sido relativamente de las, unica, de las últimas Perdón, eh, dragón eléctrico Que va a ir a cargarse las tres cartas porque tiene exactamente Tres hits, esos esqueletillos que van a hacer Bastante daño y bastante molestia eh, Y no un pero muchísimo joder, joder, joder. El pk que se va a ser Comido absolutamente por ese esqueleto gigante Con el dragón infernal y la ralentización Planteaos una cosa, el dragón infernal Implica un daño bastante heavy y la ralentización Del dragón eléctrico es muy vasta 17 de daño que le queda en torre, demasiadas cartas Que se empiezan a acercar, esa rider que no va a parar por nada del mundo, se carga la torre 3 segundos de partida y sin haber llegado a tocar las torres enemigas, y uno que pierde 1-0. Triste. Se ha intentado. Impresionante, impresionante. Eh, ¿Qué nos dice la gente por el chat? Vamos a ver. Claro, ya es el juego que tengo para cuando voy a cagar. Perfecto, de hecho es muy así. La mayoría de juegos de móvil son así. Lit. Lit, muy lit. Eh, literalmente para ir al baño, <risa> así es desemocionante jugar, a... casteame a mí, nos hacemos famosos es Bueno, por eso estoy casteando yo, quiero decir Es que de hecho os voy a contar A mí me encanta castear es... es que de hecho os voy a contar de dónde, de dónde nació esa idea eh, Cuando me dio el subir de arenas de arenas Sabéis pues que bueno, que puedes mirar las partidas mientras, mientras las juegas Y yo te llamaba y te decía ¿Me castas una partida? Y yo estaba como selectividad a la vuelta de la esquina Y yo estoy estresada, voy a jugar una partida ¿Me la casteas? Tal cual. Y dijimos, pues por la broma hacemos un, un directo literalmente sí, literalmente sí Además, eh, dato curioso eh, En el tema de, de Casteo eh, creo que fue en su momento, porque creo que fue porque me viste, que yo yo soy una persona que habla siempre, entonces hay mucha gente a la que le estresa. Es luego, decir, yo juego, y cuando juego yo hablo. Entonces me pongo a hablar de, de cosas de la partida, en plan estoy así, Boa mierda, es que no sé qué, ese, ese, esa caja, de, esa caja de, de forzudo me va a joder muchísimo, no sé qué tal, vale, sí, venga, te la comes esto, no sé qué tal, cosas así. Entonces yo me pongo a comentar mi propia partida, no desde un punto de vista de caster como hago ahora, sino desde un punto de vista de qué me está beneficiando, qué me está jodiendo. Eso eh. Es o sea, o sea, yo lo hago, y yo lo hago siempre, la... yo lo hago siempre Entonces, mmm, ¿qué pasa? Que yo cuando veo partidas de otros no puedo evitarlo a veces y más Y me salen cosas tipo, no, es que no sé qué, no, es que no sé cuál, no, es que no sé cuánto Y me sale bastante, bastante de manera común Entonces, mi sueño es castear cosas ¿Qué cosas? El Clash Royale es una de ellas Entonces, mmm, como a Irune le gusta jugar y a mí me gusta castear, pues aquí estamos Vale, eh... nos, dicen, nos dicen además, mira, vamos a ir apuntando los consejitos La mosquetera más lejos de la torre para el rayo Si te si sabes que tiene rayo, la tiras más lejos Lo suficiente como para que el rayo, si quiere que a la mosquetera Tenga que ir a la otra la torre, no a la que tienes dañada es que me he dado cuenta luego porque me mataba la puta mosquetera en el segundo yo. ¡Oh! Claro, porque es una carta que le juego mucho. Es un, es un tradeo negativo de Drixir para él, pero es que aún así le renta mucho. Eh, igualito que los juegos que yo te enseñé. Ah, ahí está. Eh, salgo yo, mamá. <risa> <risa> salgo yo, mamá. Ahora jugamos. Sí que voy a perder contra ti, en específico eh, contra Vamos a hacer tí. una cosa. Es que Sernaso lo tenemos el chat y lo tenemos también en el juego. Vamos a hacer una cosa, Sernaso. Vamos a hacer una, una cosita, José. Eh, cariño. Vamos a, cariño. Vamos a. Ah. <risa> vamos a. Vamos a. Hacer una cosa. Voy a confiar en ti, ¿vale? Porque no te veo. Entonces, es lo que hay. Ponte un mazo random y tú te pones otro. Y, José, no puedes mirar el mazo que tenga Irune. O sea, tú le das a random y es el mazo que es. Y no puedes mirar el que tenga Irune. Pero no es justo. ¿Por qué? Porque él tiene las cartas más altas. No, porque en, part en partida ah, vale, de mis claro. ponen los dos a nivel 11. Pero Ponte un mazo aleatorio. ¡Sí, le he tenido más cartas que yo! ¡Elección, elección. no! Un, un, Bueno, sí, venga. Va, dale elección, dale elección. Vamos a jugar elección, vamos a jugar elección. Cómo le encanta. Vamos a jugar elección. Sé que te encanta Elección, Elección, pero de tres. Elección, de... Elección, pero de de Ejemplo de tres haz, haz claro una de de tres. Uy, Bumpic Duel Friendly Battle Yo quiero probar ese Lo probamos luego, lo... ahí está, triple Voy Vámonos. a perder, voy a perder Porque yo me conozco eh, la persona con la no que voy estoy a, No voy a comentar, no voy a comentar, voy a ir haciendo tiempo Pero no voy a comentar es las verdad, cartas claro, no voy a comentar Por cartas. eso, no voy a comentar las cartas que tiene UNE Porque José con un poco de suerte eh, tiene el móvil delante Entonces tiene que estar jugando y no puede estar mirando el streaming eh, A ver, depende mucho Pero yo que joderle en medio o sea, la, la de la derecha es manera fácil de, de acabar. Izquierda es daño de área, centro es daño potente, derecha es poco elixir, bastante potencia de fuego. Vale. Eh, Elige. Aquí ya no te voy a decir nada. Ahí está. Lo siento. Ahí está. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ¿daño, ¿Daño en área o tanqueo? Elige. O, o potencia de fuego. ¿Potencia de fuego es medio? Daño de área. Bien. Eh, más cositas. Uy. A ver. Sí Íñigo, sí, eh, sí Íñigo, sí. Como, como he dicho anteriormente, o sea, yo juego literalmente por cómo creo ¿Han subido el valor del verdugo? Eh, sí, en su momento sí, tenía, tenía cuatro, pero lo subieron hace tiempo ya, ¿eh? No sé, ¿Qué te he dicho hace tiempo que no juego? Hace, hace, pero hace mucho tiempo que lo subieron, tengo eh, No meses. tengo ni idea qué hacer eh, Pues tienes daño de área poco elixir derecha o posible defensa izquierda Porque la del centro no, no te renta por el, por el tipo de este que llevas Elige, bueno. ahí está, vale eh, ya, pero lo del torneo son gemas, el bandit. Es el, es el problema. Vale, eh, ahí tenemos a José Ambos, level 11. Y uno que empieza con una mano bastante potente. Eh, está liqueando bastante fuerte. Yo creo que todavía he rentado más esa, precisamente. El sí, carga a torre los, los dos bárbaros y se la dejan a 2.000 puntos de vida, 1.000 puntos de vida menos. Lo siento, mi amor. Y tenemos el fantasma real que va con mitad de vida, se va a distraer, se distrae finalmente con la torre bombardera, se lo come, esa buenísima bola de fuego que consigue cargarse a los bárbaros de élite y la torre bombardera que está después de adelante para poder cargarse a la princesa a torre. Bandida derecha torre, 3, 2, 1... No ha llegado a cargar, pero creo que sí que llegará ahora, no ha llegado finalmente, con un puntito de vida que le ha quedado, no ha conseguido llegar a la torre a cargar Lo suficiente, le ha dado el suficiente tiempo para, eh, para poder defenderlo Y Rune que se plantea cuál puede ser su siguiente jugada, a ah, ahora mismo 7 puntitos de elixir Creo que no, creo que no, <risa> creo que no, creo que no. Eh, empezaríamos con un ataque, parece ser que desde izquierda a detrás de torre con un globito muy bonito Y golem de hielo por parte de nuestro rival Sernaso por detrás de torre La torre bombardera que debía estar lo suficientemente cerca del globo para correcto distraerle Y así conseguir que tanto la mosquetera como ambas torres se conecten Y parece que Sernaso se ha hecho un mazo lo más similar posible a un 2.6 Teniendo en cuenta esa bola de fuego, ese golem de hielo y esa mosquetera que estamos viendo La otra bombarda sí que es verdad que es algo que no ha elegido a él Pero aún así, mmm, oye, mmm, no, está, no está nada mal de decisión La princesa que ha conseguido cargar en el punto justo para poder hacerles daño a los dos bárbaros Y que no sé si va a llegar a sobrevivir frente a ese pequeño bárbaro Parece ser que sí, puede que sí Pero contra la bandida, no, doble carga que va a hacer la bandida Como no se pongan las pilas Irune ya Ha conseguido no cargar contra él, mago eléctrico Pero finalmente sí que le ha quitado la mitad de la vida aproximadamente, y ese, eh, ahí está, el golem de hielo que es la vieja confiable, la manera fácil de defender cualquier cosa prácticamente que tenga daño a tropas y de tierra preferiblemente, de cuerpo a cuerpo, eh, por dos elixir El fantasma real que conecta a torre, uno, dos, tres golpes y no va a pegar un cuarto, la mosquetera que se lo carga, iguala un poco de daño si une ese mago de hielo que habría sido estupendo por el lado derecho, pero consigue esa bola de fuego a traerlo frente a la torre bombardera y distraerlo de alguna manera, va a caer la torre bombardera por el golpe y la bomba, no lo sabemos lo sabremos en breves momentos, pero sí, sí que ha caído, pero los eh, barbaros de que no han vivido para contarlo la bruja madre y ese tremendo mago eléctrico que sirve para parar a ese ariete de batalla que no siga cargando, porque como cargue esa torre puede hacerte muchísimo daño los dos barbaritos que van a cargarse puede que sí, al mago eléctrico se lo han cargado finalmente, y ese tronco absolutamente táctico, porque se lo va a pasar correcto, eh esa bandida que consigue dejar la torre A 2000 puntos de vida por el lado derecho Irune que aún así todavía tiene 100 puntitos de vida Menos en la torre izquierda Frente a la torre izquierda del rival Y esa mosquetera que viene perfecta junto con La torre bombardera de distracción y la torre En general para cargarse al globo Que no va a llegar ni siquiera a dejar la bomba en torre El mago de hielo que no hace mucho daño Pero sí que es verdad que es bastante molestia Y tres tropas que se le juntan en una falta de ningún tipo de elixir En el lado derecho, mosquetera torre Bandida torre, bandida que deja la torre a 900 puntos de vida El golem de hielo que se aproxima peligrosamente Cae final Finalmente un golpe de mosquetera, dos golpes de mosquetera y no ha caído, 80 de vida que se ha quedado, recordemos que tiene Sernazo Efectivamente una echar, bola de fuego algo. en 3, 2, 1, 0 Eres un hijo de puta Qué bonito por tu parte Te odio Gracias por, de, por hacer quedarme mal, gracias Bueno, tú querías probar la el, el modo este de baneos, ¿no? Sí Podemos probar el modo de baneos. Un placer. <risa> un absoluto placer. Sí, sí, sí, ya. tal cual. Eh... Que conste que tampoco creo que haya jugado tan mal. No, eh... no el problema es que se estaban empezando a juntar cartas y aparte, los counters eran bastante obvios. Tenemos una mosquetera con mago de hielo para un globo con encima la torre bombardera, la torre bombardera que defiende además estúpidamente bien a los barros de Bidding. No sé ni por qué. O sea, quiero decir, algo que tiene tanta vida y tanto daño y viene una torre bombardera, literalmente un bombero encima de una torre y hace ¡bum! y se los carga. Pues en fin. El golem de hielo que. Cualquier cosa la define es que la define con, con tal cual Y luego que en tema de hechizos no te he visto lanzar ni un solo terremoto No, es una carta que no sé jugar Pues el terremoto en este caso habría sido a torre y a torre bombardera, tacata, fuera y automáticamente lo matas Es cierto sí que Es verdad que el terremoto era lo que te habría faltado Porque el terremoto es la mejor tipa, la, li, literalmente revienta las estructuras O sea, antes estaba súper roto, ya lo han bajado, pero es que aún así las estructuras las revienta O sea, ves un Tesla, un Tesla metido en tierra mm. Es literalmente un terremoto y le dejas a una quinta parte de vida Tal cual y es un trozo de elixir siempre positivo. En este caso siempre positivo, porque la bombardea son cuatro de elixir y el, el puto, el puto terremoto. terremoto. Es que revienta estructuras, literalmente las revienta. Las, terremoto, destruza, terremoto, sin terremoto. Terremoto. las tropas no le vas a hacer una mierda de daño, asúmelo. Pero las estructuras las vas a reventar muy fuerte. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? <risa> Se van a reír de mí. Pero yo antes jugaba el este, el terremoto, de cualquier manera, entonces digo, no, sí, no sirve para nada. Yo también, yo también lo he jugado no de cualquier manera, pero en el momento nada. en el que pues... vi, en el momento en el que vi, yo decía, el terremoto vaya inutilidad, no sé qué, y me dijeron, no, sí, pero las estructuras las mata rápido. digo, vale, y lo probé, y dije, vale, es verdad, pero en el momento en el que vi, que una Tesla metida en el suelo, que tiene sentido, ¿no?, pero una Tesla metida en el suelo, le metes un terremoto y se la carga, fue en plan, carta más rota de todo el juego, automáticamente, cosita de que la Tesla ya no está tan OP, por el terremoto, precisamente. Pero, pero oye, porque, aparte porque le han bajado puntos de daño, de vida, de, de salud, de todo. O sea, de, de, de duración, segundos y lo que haga falta. Pero aún así es... es yo Permíteme mi bien. ADHD, ¿vale? Pero es que imagínate a Nicolás Tesla. <risa> a cada cosa que le ponen el nombre, en plan... Torre Tesla, el coche Tesla Pero y si él. la torre Tesla la inventó él. Ya, lo sé. <risa> o sea, no, es, me que, refiero no es cuestión que de que le hayan puesto su nombre carta, a torre Tesla. Es cuestión de que han cogido carta. algo que existe y la han creado aquí. Carta, sirve. De una. Que no hay... En plan, todo ese. En una reunión. ¿Cuál es la siguiente carta? Nicolás Tesla, Torre Tesla. Vamos a hacer una me cosa: eh, vete a los mazos. Elige uno que no uses mucho. Tipo Cualquiera. nada. El El 5, por ejemplo. Dale las tres rayitas. De hecho, de hecho, este es un mazo que me dijeron para probar. Mira, Ahí aquí vias. está, Nicolás Tesla. Ahí está, claro. Dale, dale las tres rayitas. O a un mazo aquí. que no quieras, dale, dale ¿Sí a uno de ellos. Dale las tres rayitas. Este Vale, dale las tres rayitas Y ahora dale al botoncito de la varita mágica Turuturup. Vamos a jugar con este mazo Ya está Voy a subir las cosas porque no, ahora mismo no tengo Que nada además que... Es, es muy mazo de arena 1, eh Es muy mazo de arena 1 O sea, excluyendo el, el tema de la torre bombardera Y a lo mejor la pandilla de duendes Es muy mazo de arena 1 Lo mejor es que tiene una defensa y ataque bastante bestial Uy. Quiero decir, tienes un doble hechizo Tienes un tanque, una manera de llegar a la torre Dos cartas aéreas Y una carta de defensa squishy o sea, teniendo en cuenta los mazos que hace este juego, y con los mazos que hace este juego os voy a decir que yo un día hice un mazo raro aniversario, me Mega Knight Golem P.E.K.K.A, ¿no es una broma? Este mazo está muy bien, ¿eh? Tipo, muy bien. Iruneando... Irune Ahí está, Iruneando de cosas. Mucha tropa débil para Splash. Eh, la verdad es que no. Lo único que tiene esto débil para Splash es... Eh... Lo único que, te, que tiene débil esto para Splash es la, la pandilla de duendes y los esbirros. Porque las, las arqueras de flechas... Creo que no mueren Si sí, están de bronce, creo que no mueren Y tienes doble tanque, estructura, doble hechizo, eh O sea, mucho, muchos no te creas Aquiles y pandilla, básicamente me Y las dado... arqueras no son tan esplas, eh Las arqueras no son tan esplas no, sé si no sé si os habéis dado cuenta, pero me acabo de gastar literalmente como 20.000 de euros Sí, de hecho te has gastado como unos 12 casos Recuerda el nivel de cartas y arena Vale, pues dicho esto, vamos a probarlo, ¿te cocheo o te casteo? Eh. Eres hombre, ¿podrás hacer las dos cosas a la vez? Puedo intentarlo <risa> Toca. a jugar vamos a jugar no sé en dónde salía eso lo pero bueno, que sí, final... tenemos ver, pero que probar independiente... mínimo una partida tenemos que probar a hacer esto porque también, nunca luego también luego te... ya, me pasa me pasa mucho eh, ha dicho ha dicho una cosa que es muy verdad que es eres hombre sabrás hacer las dos cosas a la vez no es cuestión de que sea hombre es que soy gaisca no este no verdad. sé hacer las dos cosas a la vez pero lo vamos a intentar, vamos la a jugar es lo que cuenta vamos Aquí no, vamos a jugar al, al partido normal pero Mi mamá vamos me jugar. dice que si lo intento está bien Vamos, vamos a jugar gente, vamos, vamos a intentarlo Vamos a jugar una partida normal De uno contra uno, en la que no se pierden copas Es que como pierdas copas Tú dale no a, a jugar vamos, vamos a pegarle duro, va Se viene gente entonces, empezamos contra ...pro con MK de... ...de fondito de perfil todo absoluto. Nivel 10 contra nivel 9. Se empieza habitualmente con gigante atrás. Eh, tenemos una bruja por el lado izquierdo que se la va a tanquear Irune con un caballero muy bonito cuando esté lo suficientemente cerca de torre. Esa bola de fuego un poquito táctica porque no te vas a cargar a la bruja y va a seguir invocando esqueletos. Esa es la pega. Eh, Irune que se acaba de gastar como 7 dirigiendo una bruja de 5. Eh, el gigante que se acompaña con arqueras o con una pandilla, tú eliges... Eh, que se va a comer bastante ese mini peca level 8 por mucho que esté level 8 al gigante Sí, ¿nos importa? No, correcto Entonces el gigante que a lo mejor incluso puede llegar a pegar, no no hace tanto daño Va a llegar a pegar dos golpes en torre y las arqueras Tres golpes en torre y las arqueras que van a conseguir cargarse poquito a poquito al baby dragon Que no necesita ser defendido Y Rune que debería empezar a plantearse poner la torre bombardera en medio Me eh, de, del mapa Recalca, no es necesario <risa> Déjalo ahí eh, esa bola de fuego muy bonita Que no ha servido de mucho Qué Gracias por la invitación el bandy eh, Y que cae la bomba finalmente Valkyria a izquierda eh, Irune que no debería liquear efectivamente, pone por eh, la derecha el gigante que podría acompañar con unos esbirros una vez salga el bebé dragón o el mini peca en su defecto y la Valkyria que se la debería tanquear con un eh, caballero. Los esbirros que han ido demasiado pronto para el gigante y van a morir drásticamente y esas arqueras que a haber dicho más bien por el lado derecho porque ese veneno si no se las va a cargar. El gigante que aún así consigue cargar a torre, unas flechitas estarían muy bonitas en esa zona eh, y si no, ya no, ya no. Ya no. Una torre bombardera, correcto, para cargarse a todos los esqueletitos a la bruja de a lo que haga falta. A lo mejor un poquito más atrás para la próxima, para que, correcto, la torre le acierte a la bruja. Porque si no, no le va a acertar una mierda. Eh, esos esqueletitos que se los va a cargar también la torre, y la torre bombardera que cae, pero la bruja también. Por lo un tanto, trae de decir positivo. Eh, Oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, la verdad. Ojo, primera parte de la De nuevo, aquelano... se suele empezar con el gigante por atrás. Eh, y tenemos dos hechizos en mano que también está bien Dos eh, cartas squeezy que si ahora lo alinea bien Inune no podría llegar a hacer muchísimo daño en torre Eso es muy cierto Y el rival que decide no jugar nada Podría dividir pandilla a un lado y a otro si quiere eh, Ahí está Con la mayor cantidad de duendes hacia el lado del gigante lo he hecho Y, sin y eh, <risas> los esbirros que deberían ir por el lado derecho También acompañando al gigante y no debería liquear Unas arqueras por el lado derecho también podrían ir Y parece ser que el rival se ha entendido Así que pégale con todo lo que tengas potencia de fuego máxima absoluta Yo no haría eso porque no tiene mucho sentido El caballero en cuanto voy, La polla y la torre absolutamente correcta Dos gigantes en campo Un caballero que acaba de tirar a Irune Ese gigante level 9 Está haciendo mucho más daño Del que me esperaba honestamente También hay que decir Que al tener las cartas más vagas Salen rivales con cartas más vagas también Pero pero Que finalmente se lleva un 3 a 0 Como una casa ¡Hemos ganado una partida! ¡Aplausos porque por Porque rival ¡Aplausos! ¡Shh! ¡Aplausos! Se ha, se ha rendido Porque sabe que venía fuerte FF, gente, FF, por parte del rival. Si no sabéis lo que es, os falta LOL. O eres sea, una cerda. <risa> Agradecer esto. Su... Es que... No voy a decir. Tenemos un Silver Chest, como una casa. Que por si no jugáis Clash Royale, es una mierda. Tengo aquí una. Correcto, y ahora tienes otro. Flame. Y tenemos, tenemos correcto, el, el cofre de pase de, de batalla. Ahí está, ahí está. ¿eh? Que nos estará estará gente, nos estará una legendaria. No, casi nunca, pero nos estará una legendaria. ¿Te imaginas? A ¿Te imaginas? Venga, vamos a vamos a, a Cristo Rey. Tenemos seis, ya cinco cartas, pues vamos un poco mal. Gemitas, ya vamos muy mal. Eh, bueno, especiales no está mal, pero no va a ser suficiente. 66. Y nos va a dar, eh, mira, aquí está la épica y ya está, se acabó. Y ahora nos estará especiales. Otra vez, ahí está. Modeles y lenguaje, señorita. ¿Y la <risa> no lo sé, la IMPK. Pero desde... Este, estoy siendo tan... La impeca, ¿quién sos? Cuando... Cuando he dicho palabrotas, no lo sé. Mods Vanilla está diciendo palabrotas. Modérate esta. ¡Ah! ¡Cuño! Otra, Ala, venga, ya está, dale. ¡Baneada! No, mentira. No puedo, El Bernie soy... es la impecable. ¿Bernie? Uy, Bernie. ¿Bernie? Bernie es Bruno. Berni... ¿Por qué Bernie es Bruno? ¿Desde cuándo Bernie es Bruno? ¡Wow! Voy a contar esta historia. Si es not Dirme, family friendly, no. Eh, voy a decir en el grupo porque no sé si estará Bernie, ¿vale? ¡Bernie! Decirme momento chisme. En plan, cuento y esta. pone no? momento chisme con musiquita de ascensor de fondo. Momento, de, momento chisme, en plan. No, porfa. <risa> Lo voy a poner. No, porfa, dice. No, Lo porfa. voy a poner. Eh, aparte de dice, Bernie. Dice que no, dice José que no. Vale. Pues quedará. Y dice José que tampoco. Vale, vale, vale, vale. Esto fue porque justo mi madre fue a una discoteca y le llamaron berre. No, mentira, os vais a quedar con las ganas. Eh, si queréis que comente algún otro chisme, mi vida es puro chisme. Gente, eh, chisme live, absolutamente. Otro día. Absolutamente. <risa> Humillado Humillado. De... <risa> vale, vale, esto es, es una historia demasiado graciosa que jamás lo vais a saber. Br brutal. Eh, vale, vamos a hacer una cosa. Patas. ¿Habías dicho que querías...? No, eso es only, gente. Eh, ¿Habías dicho que querías jugar el torneo? ¿Vamos a jugar el torneo? Vale, no tengo ni idea de qué va. Yo tampoco, un... pero, pero... No sé, es de CWA, vale, si sí me acuerdo e este. vale, Mi pregunta es, es ¿tienes, ¿tienes mazo dentro o tienes que hacértelo tú en, en tu creador de mazos? ¿Alguien sabe? Entra esto, entra ¿Alguien a esto. ¿Alguien sabe? Salen bárbaros cada tanto tiempo. ¿Pero, ¿Pero tienes, tienes que hacerte el mazo 4? dentro del torneo o tienes que co coger un mazo de los que tengas tú fuera Te lo haces tú, vale. Ah, pues vale. Que entra, entonces. ¿Entra torneo? ¿Pero lo hago yo de fuera? En tu sí, creador, sí, de fuera. Sí, pero eso, eso lo hacemos luego, primero dentro el torneo. Vamos a, ir, vamos a ir mirando primero lo que tenemos. Uh, sí. Free Entry, eso es. ¿Qué recompensas tenemos? Tenemos las, las mierdidas estas para que te den cositas bonitas, que a mí no me hacen falta porque tengo al Mini P.K. ¿Sí? Eh, tenemos también un token de intercambio legendario. Salen bárbaros de élite, ya. Pues entonces va a haber que hacerse un tanque absoluto de bárbaros de élite. ¿Cómo nos tanqueamos bárbaros de élite? Claro, obviamente. Qué homosexual. Claro, pero empieza... Sí, esto es una cosita de la... esto es, un, esto es una cosita de la, de la... comunidad, gente Eh... Pa' bonito tú. Ya, ha jul, ya ha pasado Julio... ya pasado junio, tío Eh... vale, planteaos, planteaos una cosita Salen por los delitos, pero van en aumento Es decir, al principio te sale sí. uno por cada lado, no, luego dos, dos, luego tres, tres. Creo que he llegado a haber cuatro Salir en los últimos minutos ya de partida, si lo alargas hasta el final Entonces, hay que hacerse un tanqueo máximo y absoluto ¿Cómo les hacemos un tanqueo máximo y absoluto? Yo creo que esto va a ser un mazo de... ¿Qué, ¿Qué podría ser? Puede ser de P.E.K.K.A. A ver, recuerden, por favor, que no tengo todas las cartas. O sea, si Gente, pegáis... recomendaciones. Cartas tipo bruja y mago bien. Sí, correcto. Por, por el splash damage. Sí, os lo dejo, sé, lo os sé. dejo aquí, o sea, más o menos para que os hagáis. El una bowler, idea. Eh, vale, no, no, déjame, por favor. Esto, esto, aquí sí, es que de estas que me voy a encargar yo. De es que me voy a encargar yo. ¿Llega el cable? Creo Ahí. que sí. Llega, vale. Eh, vamos a hacer el Bowler porque siempre siempre empuja puedes, las cartas hacia atrás, pero está muy en guay. Plan, no, que te partes it. la espalda. Siéntate bien, hijo mío, no, por no favor. Vale, vamos a venir con el. el no, Íñigo, no. Es, es que no eh, Vamos a entrar con el, el bowler porque pues está muy bien, está muy útil. ¿Y, ¿Quién y qué más? ¿Quién? No lo quiero, ahora mismo no lo quiero, estoy tenso. ¿Eso eh, qué es? empezado a jugar. Y deberíamos también llevar el. Ah, sí, la lanzafuegos, la lanzafuegos, la obviamente la lanzafuegos. ¡No! ¿Por qué hace eso? No le he dado ahí. ¿Por qué hace eso? Tu móvil está raro. Le doy aquí, le doy a Yus y de repente se me va a la tienda y no sé por qué. Eh, a lo mejor te chido sí que deberíamos llevar flechas bola de fuego Cuenten cuántas veces saco o la lengua si no deberíamos llevar tronco si os aburrís. Tronco, la vais contando. tronco joder macho hay tronco y a lo mejor deberíamos llevar algo que permita reiniciar eh, torre bombardera torre bombardera en, sí, el, está, esto, está pensado, en el torneo poner las cartas al once no porque yo me he quedado sin chines juraría que sí, pero el bowler debería subirlo. Eh, con, que nos confirme alguien, alguien por favor. Lo voy a poner en, en Confirmen, Bayerix. gente. Confirmen, gente, confirmen. Torre bombardera. No la veo. Cuesta cuatro de la extinción. Ah, sí ya la tienes dentro, creo. Correcto, ahí está. Pues voy, si no hace, voy a cambiarla. <risa> No tengo a, Puedo a voy a, voy a cambiarla, puedo cambiarla porque prefiero tenerlo en orden. Eh, Bomber Tower. No tengo ni idea de si sube el level. Me da que no. Uf. Uf, eh, Pues entráis vamos un momento a y lo veis no, vamos, vamos a entrar en... vamos a meter uno de estos Y luego necesitaremos un hechizo potente No sé cómo de fuerte nos está yendo Bueno, vamos a hacer un poquito gays por nuestra parte, ¿vale? Sí, ahí está Uy, uy Porque creo que no tienes leñador No, porque no, el leñador vale. creo que es luego ya cuando entras a... a las cestas Vale, y a lo mejor deberíamos poner... no sé si la lápida rentará ¿Habéis contado ¿Habéis cuando se sacó la lengua? No sé si lo vais no si es a es que hacer sin querer. Estoy, es haciendo, estoy haciendo un mazo full, full defensa y de ataque no tiene mucho, la verdad. Tenemos un hechizo nada más, 3.1, que está bastante bien, pero tenemos un hechizo nada más, tres tropas de la torre y no hay ninguna manera... No, no tenemos, no tenemos win, win condition. Eh, pues creo que de win condition va a ir uno de estos, ya tomar por culo. La ¿Qué win tenemos? soy yo. Ahí está. Eh, defensa, lanzarrocas con torre bombardera... Eh, y ataque va a ser lo que quede lanzarrocas con eh, minero bruja, eh, defensa también de esbirros y la lanzafuegos, nada. que debería estar bastante gracioso. No tenemos con que chica, a lo mejor la furia nos sobre, a lo mejor le metemos una bolita de fuego, muy mona. Sí, me da que sí. Eh, vamos a meter una bolita de fuego, vamos a probar cómo funciona esto. Y si alguna de las cartas funciona mal, cuestión de cambiar. No puedes dejar la homosexualidad? ¿Las de eh, Te agradecería que con la poca pasta que te quede subas por menos al, lanza, al, al lanzarrocas y a... Al lanzafuegos, para lanzafuegos level 1 no hace nada de daño Y lanzarocas tiene que echar para atrás, que es la idea Me cuesta caro esto eh. Bruja mejor, bruja lo hemos metido, sí. Nos hemos metido pero bruja con... Creo que no lo puedes subir, ¿no? ¿no? No, no, pero está bueno. bien El lanzafuegos cuanto más level mejor, obviamente Al igual que todas las cartas en general Pero, pero al principio no es, no es caro subirla, eso es verdad Y a nada que las subas un poquito ya empieza a hacer bastante, bastante daño Entonces, renta es que... Con esto se nos va a level 7 y nos queda a level 7 Uy. Y el lanzarrocas que lo vamos a subir, si sí, esto empieza a doler, el lanzarrocas empieza a doler muy fuerte. No, no, no por eso, sino Ya está. Es que sabéis es que siempre digo, tengo... es que no puedo, es que da triscarta de Los, ta Los ta, ta, ta, ta de nivel 14 dicen lo contrario. Ya está. Vamos a, vamos a probar este mazo y si no luego vamos probando otras cositas. Te estáis dejando, pobre, tío, o sea... Vamos a probar cositas después. ¿Necesitas mis 280k de oro? Sí. Donen oro. Donen oro, gente. Sé que no eh, se puede, Gente, ¿vale? suscribíos al Twitch y así nos donáis pasta, ¿vale? Y así, Vengo le podemos, patas. y así le podemos pedir, le podemos pillar oro a Irune. Ya está. Vengo más veces. Me saluda son nuevo. Saludito. ¡Oli! Saludito. ¡Mua! Que alguien se suscriba para que pille oro. Ahí está. Suscribíos, gente. Suscribíos Ya le he saludado. Hola, tu papi rico bombón. Ah, ahí está. <risa> Literalmente chupapi muñaño. <risa> Eh, vamos a jugar, gente. 3.6 de Elixir, con lo cual vas a ciclar bastante rápido. Eh, es la idea. Vale, antes de empezar a jugar. Robar como buenos españoles. ¡Toma! ¡Venga! Ahí está. En plan, antes de empezar a jugar, por favor, consejo. Antes, antes de que estés como, eh, esto es como esto, casteando y digas: esto no lo hagas. Estaría muy bien que tirases la pandilla de duendes por la mitad. El minero nunca se tira al mismo punto. Siempre, jamás. O sea, no, que si no, no, no lo tiras todo el rato al mismo lado. Siempre vete rotando de manera aleatoria entre los cuatro puntos de la torre. Qué raro que, tienes... Qué raro que tienen oro siendo españoles. Eh... No, ¿De, ¿de, dónde sé? ¿Sé? ¿De, ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Se, se, se, se, se. Estoy de acuerdo con el desconocido. Eh, ¿Quién tenemos? ¡Oh, Inigo, no ¿sabes quién está en el chat? Cecilio Goz. no está diciendo nada, pero está. Que salude. Que salude, ¿eh? Que ha sido sub nuestro. Os mando un saludo a todos. Y dicho esto, Irune simplemente acompaña las cosas. ¿Vale? En plan, no dejes ataques sueltos, no sueltes cosas porque sí. Que tenga un sentido. Y los bárbaros de élite se defienden con lanzarrocas en medio del campo. Sí. Lanzarrocas y torre bombarderas si ¿sí hace falta. ¿Me ¿Vale? Un cosquillo por la espalda. <ríe> los nervios. Uy. Vale. Let's go gente, se viene, se viene, se viene, potencia de fuego máxima de absoluta, let's go Trrr... Tenemos, tenemos ta... rival Jugamos contra los Account, que no tiene literalmente nada de, eh, nada, en general Vamos a empezar defendiendo con una bruja ¿O? por el lado derecho, porque tiene esqueletitos y esas cositas muy monas El espíritu de fuego este que está muy mono, pero el bombardero ese que va a caer eh, de manera bastante nula Si tiene Zapper es rival estamos jodidos, aparentemente no lo tiene y va a caer ese bárbaro de élite de hostias, eh, lanzarrocas izquierda para defender, ahí está a el querido bárbaro de élite Porque fijaos, correcto, le echa para atrás, entonces pega una hostia, pero le echa para atrás Y le echa para atrás otra vez Y esa bruja que está empezando a hacer una cantidad de daño bastante bárbara, como que va a tirar la torre con los esqueletitos a segas qué irónico, ¿no? Parece ser bastante, bastante <risa> muy irónico La bruja que tira la torre con un esqueletito, viene Larry y hace pum Y ese Buen lanzarrocas la que si os fijáis parte. está haciendo daño a torre Pegándole a un, eh, un jodido... Bárbara de... Si Vamos a tirar Bomb Tower, correcto, para cargarse también a Bárbara de... Que va a morir de una hostia, de parte de nuestro querido Bárbara de... Y no, el otro, no, el caer, Ibar... A voy a empezar a decir, Ibar. El Ibar que tenemos arriba, se lo ha comido con patatas. El élite ese que a lo mejor deja la torre y casi la deja a bola de fuego. Muchas personas piensan... Empiezan a salir dos, gente. Empieza a ser tensa esta mierda. Pues sí. Esos dos de la derecha, los dos esbirros que se van a comer al que tenemos. Y a lo mejor se empieza a defender con unos esbirros o una bruja en su defecto. O las dos. Y los élites de izquierda. Que creo que van a llegar demasiado tarde. Como para que él. Eh, ahí está, como para que los nuestros. No se carguen la torre. La Firecracker, que si os dais cuenta, está empezando a hacer un daño bastante vasto. El espirillo que va a hacer daño, ahí está, pum pum. Eh, dos valores de élite contra dos valores de élite. Pero él tiene torre, por lo tanto. Posiblemente sea una pelea perdida para nuestros queridos Ibars. Pero la torre que la tenemos a 1800 puntos de vida. Pegándole Firecracker y Bruja la Bruja que no se distrae. La Firecracker que sí es el Lanzarocas. Que está empezando a hacer un daño bastante absurdo a los, los, eh, los Ibars que tenemos finalmente. 500 puntos de vida, minero a torre. Pum, y fuera Esta vez no se han rendido El men no juega porque aparentemente no sabe jugar O sea, quiero decir, o sea, nadie haría eso He, he ganado Ahí Está. A ver, hay que decir que esto es un poco modo, modo League of Legends ¿Por qué? ¿Por oh. qué? Porque yeah. si os fijáis, por mucho que el rival no juegue Siguen saliendo barbos de élite Que son tipo los minions. entonces te cuesta llegar a la torre Puedes decir repámpanos Hola. Hola. Qué raro tienen oro ¿Alguien ha dicho algo más? ¿El men no juega? Es que hay sí, que poner... que puedes decir repámpanos. Repámpanos. Puedes decir repámpanos. ¡Cago en la puta! Mira, eh... ¿Qué? ¿Qué pasa? Sé que había... Bárbaro 9-9. Ba <ríe> es que... ¡Bárbaro 9-9! <ríe> Me cachis. Eh, recontra corcho, Alicia, de paso. Rayos y centellas. Centellas. Vale, eh... Pues dicho esto, primera victoria del día en este torneíto tan mono. Nos dan... 40 ¡Hola! puntos de estandarte diantre Ay, y de hecho, creo que me han dado el stick de este de... Gente, suscribíos, porfa Si me queréis ver más por aquí, sí Sí, si no, también pues, bueno, pues... Onda vital, épico Uy, nos quedan otros... Sigo solo... De estas. Al... Sigo solo a los gods Pues síguenos a nosotros, ¿no? Quiero decir, hola A todo gas lo ves, no pica por. <risa> Cuando yeah. ya estamos cambiando de palabras a cosas aleatorios. Vale, dicho esto, vamos a ir ahora sí a por la ficha de intercambio legendaria. Cosita bastante potente que nos interesa. Don Pepe y los globos. Vale, sí, suficiente. Vamos a jugar. O como diría, o como diría nuestro querido Kunagüero. Bueno, vamos a jugar. Uno. Cuno, eh, fans de Cuno, Vale, entonces, eh, vamos a empezar Pues posiblemente sí, con una torre bombardera en medio Para defender a ese ligero barbarito delite Que creo que la va a tirar abajo, tiene muchísima pinta Porque tiene suficiente daño como para Hacer PUM Y hacer PUM vista. No deberían porque te he hecho yo un mazo completamente aleatorio No, correcto, eh, esos esbirros que tienes ahí en mano Estarían muy bien para defender eso Y la firecracker detrás, y lanzar delante mejor Porque si no el, el, el barro delite se está, se está, no te creo, se ha puesto Por el lado derecho del gigante y te va a tirar a la torre no. no te creo que eso haya pasado así Bueno, por lo menos se ha distraído, ahí está Shh. Conseguimos mantener la torre viva Y el bárbaro delite de la derecha que a medida de vida sigue, sigue tirando para adelante no creo, que creo, que ese, creo que ese, creo que ese creo que Un tronquito ahí estaría muy bonito Porque así a lo mejor te libras de que te mate a, al lanzarrocas Ahí está Y la bruja que, oye, está sumoniendo esqueletitos bastante, bastante mono todo eh, Un minero a la torre estaría bastante gracioso e Incluso, incluso una bombardera y si os fijáis, eh, Irune con cuatro decir que tiene por dos ya, estamos en por dos eh, Esa cosa está bastante buena dato curioso, la, el, el barril de duendes también se puede defender con eh, lanzarrocas de manera completa Y el lanzarrocas derecho ahora mismo estaría bastante mono, sí, eso es muy correcto eh, Bruja izquierda estaría guay para defender, también hay que decirlo Y los esbirros también, teniendo en cuenta que ninguna de esas cartas es aérea un tronquito completamente necesario. Esas flechas mm, prematuras, correcta, correcto. Demasiado... Demasiado... demasiado. Demasiado épicas Y el lanzarrocas eh, se está mm, absolutamente comiendo a ese ejército de esqueletos También te lo digo Los esbirros que se lo van a comer de todas maneras Y finalmente queda, queda un ataque bastante potente por parte del rival por el lado derecho Irune que tiene la torre derecha eh, del ah, rival a 500 puntos de vida Y está muy bonita ese, ese eh, el barril que consigue finalmente conectar a la torre dejando a 168 puntos de vida Tenemos dos torres, tal vez Irune tenga que empezar a ciclar bolas de fuego a la torre derecha eh, empezamos con Bruja por derecha también. Esos es Barbar te dan mucho miedo. Mucho miedo. Y decide tirar Minero finalmente. Una Firecracker por izquierda que estaría bastante gracioso para cargar a los Esbirros ligera y lentamente. También hay que decirlo. Y el mino que deja la torre, pues, va a unos 200, 300 puntos de vida. El ataque por la derecha que se viene bastante potente. La bruja que finalmente consigue cargarse al gigante. Los bárbaros de Vite que van a correr la misma suerte. Y ese... ese Bomberman por detrás que está jodiendo bastante, también hay que decirlo. La mosquetera que no cesa y sigue cargándose cosas y no para... Eh, el ataque de izquierda que está quedando absolutamente destrozado. Y una que decide ciclar finalmente una bola. Y el tronquito perfecto para cargarse a ese barril. Eh, de todas maneras, no sabemos si el rival tiene algún hechizo más allá de las flechas. Tendría que ciclarse dos flechas y no tiene pinta de que pueda. Y una que debería estar preparando. Ahí está. Cicla eh, Minero a torre. Porque si no la pierdes. Debería ciclar minero a torre. Eh, pero, tipo, ya. Ahí está, y el barril que se viene una vez más Posiblemente esto va a ser un tradeo de torre por torre Correcto, correcto, ahí está, para poder defenderlo Y a 5 segundos, Irune que tiene la torre de la derecha Sin tocar, y el rival que tiene a la torre de la izquierda A 1500 mal. puntos de vida Consigue llevarse a los bárbaros de élite con... Gracias a los esqueletitos de la bruja Y la torre bombardera que va a conseguir tirar una bola Y morir, esa bomba que no va a hacer absolutamente nada Y se vienen tres bárbaros de élite Por el lado derecho, que también tiene Irune En su ataque, que le va a permitir Ese gigante que le va a permitir acumular más cartas Y el tronquito por izquierda, que no es necesario no es necesario, no es necesario Porque el eh, lanzarrocas ya se va a encargar de todos los esqueletos Como tendría mucho sentido Otro lanzarrocas que a lo mejor sí cae ahí un poquito muy adelante Y la firecracker atrás que estaría muy gracioso para ir cargándose las cosas de la izquierda Y así ir acompañando además el ataque eh, La zona derecha que empieza a dar bastante miedo La bruja de todas maneras está tanqueándose las cosas bastante bien Eso está muy gracioso Y debería llegar una brujita por el lado derecho Poquito a poquito para acompañar a esos Ibarbs eh, e El ataque de la izquierda que, se pare, que parece pr prometedor perdón, por parte del rival Pero la Firecracker que va haciendo daño bastante pasivo Tipo ingresos pasivos pa, En, el, en la torre eh, Ese tronco absolutamente perfecto para defender Y el único que va haciendo poquito a poquito mucho daño En la torre rival de la izquierda Esa Firecracker que sola no va a hacer nada Dos gigantes en campo y nos falta una torre bombardera junto con a lo mejor un lanzarrocas tal la vez para defender. El rival que se ha rendido completamente acaba de dar un barril de duendes a la torre central que no le va a servir de absolutamente nada. El ataque a la derecha que se parece prometedor. Vienen tres bárbaros por la derecha. Eh, empezamos a ver serios problemas Se acercan muchas cartas a la torre Le puede permitir a Iruna eso, cargar muchas cartas en su campo Doble mosquetera, que debería ser defendida Y los tres bárbaros, que también deberían ser defendidos Tal vez con una torre bombardera Y se viene un buen barril que va a comerse un tronco A pesar de haber conseguido pegar una hostia Tres bárbaros izquierda con una mosquetera, que se lo va cargando poquito a poquito la Firecracker, pero la mosquetera que sigue haciendo ingresos pasivos por detrás. Eh, el bombardero, que está a mitad de vida. Ha caído finalmente el gigante del bombardero, el mini peca y todo. El, la, el barril de... Bar... ¡Joder! El barril de duendes, ese que está muy mono. Y por la derecha, empezamos a ver que quedan 10 segundos. Irune, que se queda prácticamente a bola de fuego, ciclo de bola de fuego con tronco a torre. Que debería tirarlo casi. Creo que no lo va a tirar, pero debería tirarlo casi. No, no tiene daño suficiente, pero aún así es suficiente para que en el overtime esos 127 puntos de daño caigan finalmente frente a los 2.400 que le quedaban a ella. Llega 3-2-1, 2-1 a, 3, 2, 1, 2 a 1 para nuestra jugadora. Te acabo de dar el micro. Ah. Las flipantes aventuras del Rey Alberto y sus torres mágicas. Sí. Correcto. Eh, Filiberto y... Filiberto. Filiberto y Fabio en su maravilloso verano. No sé de dónde sale eso. Sunny ¡Oh! Delight dice la maestra, creo que es Anesilia. Creo que SaniDelet es SaniCilia, a lo mejor no, ¿eh? a, lo mejor me estoy, a lo mejor me estoy equivocando yo ¿De dónde eres? No, porque las romitas estas de... ¿De dónde eres? Partidita en hierro 4, dice SilvioGos Compartan el canal de Twitch o Hosten, ¿qué? ¿Cómo? No entiendo Creo, creo que es Silia, no sé si es Cilia, eh. no lo sé San ¡Satú! Let's go No, pero lo de sigue solo algo así es... ¿Cuál? Saludado? El... Ah, si Al Cico solo, solo a los Gods. Y uno más Tal cual, sí, pero es que no entiendo. No, no, no entiendo. Una rápida aparición. No entiendo. Una rápida aparición. Tienes 0,01 segundos para aparecer reírte. Creo que su intolerancia a la lactosa se lo impide. ¡Ay, piso Sí. Vas con la silla. ¡Vamos, Tartuela! Dale. ¡Vamos, Tartuela! Tenemos, tenemos gente, gente. ¡Incorporación de última hora! Ahí ya está, y, y conseguimos finalmente esto Y tira, a qué tira la monster, a qué tira la monster, a qué tira la monster, a qué tira, monster, a tira, monster, a tira, monster, a tira monster Madre no mía No se ha caído nada Ya está eh, Ya está, ha He hecho TP y ahora se va a destepear. Ya está Eso es Eh, Tazos, León No sé, lo ha preguntado alguien Ah, a tú Correcto ¿Veis que tenemos, Íñigo? 3, 2, 1 Ahí está eh, ¿veis que tenemos ahora sí la fichita de intercambio legendaria que nos viene muy bien? ¿Qué era ese demonio, qué susto Brutal. No sé, no sé. Ya lo sé, cariño. Oish. Eh, Oish. Están al Phasmophobia. <risa> no, eh, vale, pues tenemos el estándar de minions. Tenemos mil de oro también, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Así sí, así sí que se juega. Y creo que tienes también cajita para abrir. Seguramente. Apoyen hosteando, compartiendo el directo. Pero si, sí. el, pero si el directo lo estamos haciendo nosotros. Quiero sí ¿hola? Oye, puedes hablar por WhatsApp, ¿sabes? <risa> que están quedando por el chat de, de Twitch. Vale, let's go. Eh, ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? Va, gente, ¿Qué? votos. Yo voto por lanzarrocas. Mmm, chicle. Vamos. Mm, ice. Vamos, gente. ¿Gente se viene a lanzarrocas? Gente, gente se viene a lanzarrocas. No, va, qué mierda. Mago. Mago. <risa> Mago. <risa> Literalmente No sé si alguien vio en plan que tiene una animación en estas de Clash of Clans porque yo me veía las animaciones estas que había y tiene un pelazo. Así. Sí, claro, obviamente, obviamente. ¿Quién, ¿quién no ha visto esa animación? ¿Quién no la ha visto? Absolutamente sí. Vale, gente, pues dicho esto, tenemos dos victorias en el torneo. Vamos a ir por una tercera, ¿no? ¿Para qué ir? Tenéis que decir que sí. ¿Te imaginas que no se cierra el directo? ¡Pim, pim, pere, pere, pere! No, no se cierra el directo. No, este directo no se cierra ni coña porque correcto has venido tú y tenemos nueve viewers. No se cierra ni de coña, dice que sí. sí Ya está, ha dicho alguien que sí, dale a jugar Ahí estamos Si alguien dice que no, os jodeis, ya le he dado a empezar No, te jodes No ha entrado a tiempo <risa> eh, Bárbara de élite por la derecha Bárbaro de élite por la izquierda, 11 a 11 de niveles Y creo que todas las cartas están exactamente al mismo nivel ¿Dónde está Íñigo detrás de las cámaras? El bowler que se viene por la derecha para cargarse ese ligero bárbaro de élite eh, Ligero, muy ligero Porque va a morir de una bola, va a pegar una hostia creo Y dos bolas y se acabó Ah no, fíjate, ha pegado dos hostias Valor, ya lo sé, Valor Elite por la izquierda junto con una bruja de acompañante Aunque no, coincidiste sí un streaming, eh, me querían ver a mí, te jodes Ese trogo que está muy bonito para llevarse a la bruja hacia atrás Pero la bruja con ese Splash Damage que tiene Que le va a pegar una torre bastante potente Una, dos, tres hostias, cuatro hostias que era Valor Elite Y finalmente un MK por el lado derecho Un absoluto MK que acaba de hacerse eh, <risa> literalmente <risa> vale. un eh, creo, que este, creo que el rival tiene paz Royal, gente Creo que el rival tiene paz Royal porque se acaba literalmente de saltar hacia el lado contrario Porque sí, no tenía que haber saltado A mí me ha sentado bueno. mejor o sea, la ha seguido pegando con eh, este? Más cositas. El orador que se va a cargar esa torre de una y de dos hostias. Pero que al final, cuando nos viene muy bien. El rival que también tiene Mago, que se está acelerando muy fuerte. Oy, oy, oy, y oy, oy, que oy, muy posiblemente oy, va a pegar la torre correcto Y nos hacía falta un bowler. El Mago que ha dejado la torre a 1800 puntazos de vida. Y la torre de la derecha que queda a 2500. Con un príncipe cargando. Tronquito que viene muy bien, pero como hubiese saltado el puente habría estado muy gracioso. La bruja que como no es un sumo en esqueletos ya, se va a comer una hostia impresionante. Pero no lo ha hecho. El Bowler que le pega a todo, le pega a la torre, le pega a los valores de élite y le pega a la bruja, claro que es así me gusta Qué ¡Bowler, buen trabajo! Carta, eh. Y el... ¿verdad? Por eso te lo Qué eh, Y el MK por la derecha que empieza a destrozar absolutamente todo Valkinia, MK y dos valores de élite que se los fuman unos jodidos esbirros, así me gusta El MK que va a conseguir saltar, va a conseguir saltar, se va a cargar la torre Pero el Bowler que, oye, pues ahí está, sigue vivo eh, Tenemos por la, la izquierda unos valores de élite muy monos que van a conectar Una, dos... Tres veces a torre, dejando la torre a 750 puntos de vida. Y ese tronco que está muy gracioso por la derecha, porque además sirve para que el Bowler se acerque más y le consiga pegar a torre. El Bowler que no ha conseguido pegar la otra bola. La que sí que va a pegar la otra bola es la Firecracker, dejando la torre a 1.700 puntos de vida. torre de la izquierda, 2.000 puntos de vida. Ese barril de duendes muy mono se va a conseguir... Casi cargar la torre, no, 328 puntos de vida 50 segundos en el marcador La bruja, un hilo de vida por la izquierda contra un jodido mago ¿Qué va a pasar? Correcto, que va a morir eh, La bruja por la derecha también, que empieza a hacer un poquito de daño Splash Damage, que no llega a la torre Y tampoco llega, llega el barbo derecho que, ha, que ha, Iba a decir que ha morido, así me gusta, que ha morido Claro que sigáis sí, Gaiska La torre bombardera, que consigue... Intentar defender a duras penas a dos bárbaros de élite Una bruja y un jodido mago Torre que queda a 300 puntos de vida Como ese mago conecta los esbirros, correcto Van a morir instantáneamente 47 puntos de vida, cae la torre Un barril donde sale absoluta nada Y el Bowler por la derecha que tiene que empezar un ataque con doble bruja Si no queremos morir en el acto El mago que está muy estúpidamente roto Los bárbaros de élite que llegan 12 segundos en el marcador 900 puntos de vida a la torre de la derecha No va a llegar no va a tiempo llegar. El Bowler intentando hacer todo lo que puede Tirando bolas, haciendo lo que puede Fireball a torre central, 3-2-1, derrota 1-0 para Irune. Oh. Pero he ganado dos partidas. Eh, a vamos a poner cosas en los dos puntos del canal, lo vamos a poner. Solo que no... Bueno, para este tipo de streaming no lo sé. Para este tipo de streaming no lo sé, para Game Rub lo vamos a poner, te lo digo. Spoiler. Se vienen cositas. Bastante... bastante potente. El lanzabolas es de maricas, no. Es verdad. Eh, el, el, el homo mega gay es de maricas y los homo mega barbies son de maricas y este pavo ha llevado las dos juntas Qué buena canción <risa> es que es verdad Tengo... ¡Ay! Que... ¡Uy! No sabía que... No me había fijado que con... Que si perdías tres veces ya no podías volver Claro, este, este no es de... ¿Juegas lanzabolas? No, lo estamos jugando para el torneo lo estamos jugando para el torneo porque para defender barbos Dead es casi lo más fútil. O sea, te lo he echado para atrás, es una carta que verdaderamente es la hostia, hay que decirlo, es como Si es. te soy sincera, no sé para qué uso las gemas, en plan, simplemente están ahí. Podrías abrir un cofre legendario ahí arriba, si quieres. Yo juego Arquero Mágico Goz. El Arquero Mágico es muy Goz, pero hace falta ya un si estilo tienes. bastante potente con contornado, ¿eh? Ya sé quién es. ¡Toujo Spain ha venido al chat! Albor, no me va a tímpano. Solo uno. Loco Eh, Tojo Spain es eh, Salvador29 ¿Te acuerdas que conocimos a Salva en Plaza en ¡Ay, sí! eh Pues es él. ¡Ay! ¡Hola, Salva! Es él con la cuenta de empresa. <risa> Un, ese es mi novio. Oh, Ay. Salva está durmiendo y tú quién eres. Literal. Eh, ella literalmente, puede. A ver, a ver, Maricong, Mari ha puesto maricón en el chat Cecilio Gos. Eh, Salva está la... durmiendo. Literalmente la única persona que tiene acceso. Liter... <risa> literalmente la única persona que tiene acceso al, al Twitch de Togo Spain es Salva. Así que no Salva, no me engañas, te jodes. ¿Alguien sabe la cuenta de cuántas veces se ha sacado la lengua? Antes había 15. No sé cuántas habrá subido. Jugamos otra partida más. Claro, habrá que jugar, ¿no? ¿Quieres, ¿Quieres llevar hasta el mismo este mazo o quieres cambiar algo? Ah, eh, ya, no estoy, bastante, estoy bastante cómoda con esta. Va 29. Solo. Pero ¿las Exposed. estás contando una es, por una o ¿Quién es Alba? Más o menos. Yo qué sé. No tengo ni idea. Bueno, lo voy errando. Vamos errando la partida. Eh, lo siento que nos toca son moneditas, ¿eh? <risa> una por una. Ah. Es salva. es salva, sí. Salvador Dual cock. <risa> es que, lo siento, el, el Clash of Clans ha cortado a cock me hace mucha gracia. O sea, se ha cortado a c ¡Ahí está, mágico. arquero mágico Goz! Pero que va a morir de dos hostias casi. Eh, Tienes un ataque bastante potente por izquierda, viniendo con una bandida, y la bandida va a hacer doble, doble carga a Firecracker. Correcto, no ahí está, muy bien. Eh, creo que eso es pérdida de torre directamente. Creo que eso es torre... De... Pérdida de torre directamente a 500 puntos de vida, 400, una hostia, 71 fuera. MK de oro, venga, ya está. Fucking Ahí está, tenemos un arquero, ¡Fame! o sea, un arquero no, perdón, un barro de élite con un, un homo mega gay, se le llama así, eh, por el lado derecho. Se llama así Íñigo, la carta se llama así, eh, por el lado derecho. Y pues Irune que decide clavar una bomb tower, ahí está en medio, eh, porque sí. FF15, no gente, literalmente FF15, bueno, FF5 creo. Eh... La bruja que va a caer de doble golpe de bárbaro de élite, se, se van a automatar entre ellos Y el arquero mágico que vuelve a aparecer desde la parte trasera para defender Algo más va a hacer falta porque si no va a morir bastante fuerte Irune no que decide ahí tirar un tronquito muy táctico, ahí está eh, comiendo un poquito de daño, pero hoy es lo que tiene eh, El arquero mágico que va a ser pusheado absolutamente por los e-barbs eh, e Y el bowler que si os fijáis va haciendo mucho daño, tipo muchísimo daño Una bola de fuego muy bonita por parte del real, pero que ha sido bastante mm, troll y esos esqueletitos que van a morir, también van a morir los arqueros O sea, los arqueros, joder, tengo una obsesión También van a morir los e La que no va a morir es la que era level 11 Ahí está, con el tronquito y va a ir poquito a poquito pues eso, cargándose a, a las tropas que vienen por delante. La bruja más que más. ha venido muy, muy potente, pero no lo suficiente como para no morir. Y esa bola de fuego absolutamente táctica. Ese bolo que está muy adelante también hay que decirlo porque ya se va a comer dos golpes antes siquiera de poder lanzar una única bola. Va a cargarse a uno de los Ibars, e pero no a los dos. Y la mm, carga está, por la derecha. Perdido, ¿eh? A 2000 puntos de vida, a 1760 puntos de vida que le queda a la torre. Los Ibars e que se acercan a 900, 990 puntos de vida 600 que cae finalmente. La Torre bombardera que va a intentar defender la parte izquierda, en un que le ha dejado a la torre de la derecha a 2.400 puntos de vida, ese cañón que va a hacer la defensa prácticamente perfecta de los dos ibars. E y el minero que oye pues va consiguiendo ingresos pasivos en la torre de la izquierda eh, la, la torre bombardera que va a cargar poquito a poquito contra Verga. los Pero Verga. el MK ha entrado por la izquierda y ha dicho a mí me la suda completamente todo La Firecracker que se va a salvar por el pelo de, de, de, de, de, de, de no sé, de su padre a lo mejor Y eh, viene un barril por la derecha que va a ser defendido con un tronquito bastante easy Ingresos pasivos easy. Eh, Bastante ataque potente por la derecha que se vienen los esqueletos eh, Uy, iba a decirte no se, no se distrae uno de los Ibars. sí que se han distraído finalmente finalmente los dos y eh, nos queda pues eso un Ibar por derecha el lanzarrocas que no ha conseguido conectar la torre y acabamos de activar la torre central claro que sí creo que eso lo sube un poco también os lo digo y sí, la, la... la bandida que ha hecho una doble carga contra el eh, lanzarrocas que se ha salvado hoy, eh, gracias a la, la bola que ha lanzado y nos queda un lanzarrocas a mitad de vida por el lado derecho que finalmente no ha supuesto una diferencia Muy bastante más potente más. queda la torre de la derecha de ir a 550 puntos de vida y las torres de rival a 2400 Ayer. Seguimos en el Clash Royale, ahí nunca está Nunca nos hemos ido Nunca nos fuimos, nunca nos fuimos Pero podríamos decir que, correcto, hemos vuelto Entonces, eh, <ríe> vamos a proseguir jugando el torneo Con otra partida más, a ver si ahora conseguimos las moneditas Let's fucking go, okay. pa dentro No voy a ganar Pa dentro, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Se me ha quedado la moneda súper lejos, tío eh, Jugamos contra Bárbaro Pixelado ¿Por qué? Porque sí Y volvemos a tener a nuestro Bowlerman o muchacho morado eh, en, en, el, en, en la mano eh, bandida por izquierda, empiezan los élites a aparecer por ambos lados Esa bandida que parece ser que no va a quedar viva, correcto, muchísimo mejor Y el élite que se va a pegar una hostia al Bowler eh, La otra bombardera que mm, viene para defender ambas líneas Es lo bueno de ponerla en medio, como siempre habitualmente Y eh, a Irún le están apuntando con un arma Bien, el P.K. de la derecha que va a ser un bastante potente problema para el Bowler eh, y teniendo en cuenta ese tronco Posiblemente la bruja va a caer bastante ¡Uy! No ha caído finalmente Ha conseguido cargarse al P.E.K.K.A El P.E.K.K.A es el mejor counter que puede tener posiblemente el, el rival para el Bowler que tiene Irune Y Irune a su vez tiene la bruja que es el mejor counter posiblemente porque, Para el Peka. A no ser que venga con un tronquito Ese mini P.K. .E que se acaba de comer una bruja con la boca eh, Los bien. esqueletillos que se van a ir cargando muy poquito a poquito La Firecracker que con una hostia del barro delito A pesar de que ha quedado a mitad de vida Se va a eh, morir y el Ibar por izquierda que Va a conseguir llevarse una hostia pero ni siquiera Ha llegado, uh torre activada Por parte de Irune, la Bomb Tower Que aparece para defender a los bárbaros de élite De manera bastante suave, soft Y mmm, potentilla, al mismo tiempo El Ibar que se va a comer la bomba, no ha llegado a comerse la bomba Y el Bowler que está sufriendo Bastante a manos del, del P.E.K.K.A Es lo, lo, lo malo que tiene en ese sentido Unos minions que vienen muy bien, los esbirrillos Para cargarse al P.E.K.K.A, también junto con los esqueletillos De la bruja, es bastante buen counter Y el minero que va consiguiendo ingresos pasivos en la torre de a la izquierda. Los ídolos que vienen por la parte de la derecha uno ha muerto ya, el otro va a morir en 3, 2, 1 fuera, cae. Eh, Irune que ha conseguido llevarse a la torre izquierda, no sé en qué momento y no sé cómo doble bruja detrás del bowler eso no se lo carga ni un peca ni nada y empieza a hacer un push impresionante con 4.000 ejércitos de esqueletos a torre que queda a 600 puntos de vida fuera, tres coronas a cero. destino! <risa> ¿Ahora será japonés? ¿Automáticamente te rostea toda la comunidad asiática? No, destino por las letras Brutal Ya, pero es que mira, mira míralo Primera no, no, Wintras, no, no, no, primera no, Wintras no, 45 partidas que dice Cecilio? Este eh, mentira, no he, ganado, no he jugado tantas No he ganado tantas <risa> Y no le acaba de conseguir, eh, 6000 de pasta, te viene muy bien Porque estás ahora mismo bajo mínimos, estás estás en números rojos Ahí está Vale, entonces, eh, me acaban de comentar por el ping anillo que no tengo Que cerramos a las 7 así que tenemos un ratito todavía para, para darle eh, vamos a proseguir con el torneo Vamos a proseguir con el torneo Este mazo que no gustado agosto vamos a jugarlo una vez más Vamos a darle entre todo uno, let's fucking go Para adentro eh, En fin, hablando de LOL en el chat Jugamos contra maculan Que tiene un príncipe, así me gusta eh, clan Tamil Pasanga ¿Por qué? Porque sí, porque puede y porque quiere La bruja que viene por la derecha para defender al Ibar Con los cuatro esqueletillos que saca eh, Mago por parte izquierda con un Ibar de acompañante Eso va a ser bastante peligroso, Una así va a conseguir conectar No ha conseguido conectar porque ha venido un mini Peca Que ha aparecido de la absoluta nada eh, Y que se acerca peligrosamente a la torre Muy peligrosamente ¡Oh! El mini peca que con una sola hostia Acaba de hacerle como, no sé, 700 De daño, y el Bowler que como No acelere el Splash Damage, se lo va A comer con la torre, el mago Que finalmente cae sin haberse comido ni una sola hostia El Bowler de su parte, pero el mago de hielo que mm, Facilita que el Ibar se pueda Cargar a la bruja, el príncipe que aparece Tal y como veíamos en el, el wallpaper Este raro que tiene el, el jugador En cuestión, y la Firecarger que ha conseguido parar con su muerte La carga del príncipe que nos viene muy bien El bomber que cae, el, el y meter de la derecha, esa torre, esa torre A esa torre bombardera hay que subir al suelo como diría Benihu Porque se está haciendo toda la partida El líder que viene por la derecha, la... La torre que cae, deja la bomba, no, cons no consigue cargarse a nadie. La bruja que empieza a sumar el esqueletito. O sea, Empiezan a aparecer dos Ibarps e por la parte trasera. Por la derecha se viene un ataque bastante potente con mini peca mago y doble Ibarb. E Crafálica eh, Cracker se los va a comer bastante potente. Y ahí está el bowler que hace un trabajo espléndido y magnífico y absoluto. Se ha cargado al mago sin recibir una sola hostia. Se ha cargado a Mini peca echándole para atrás y se ha cargado los dos ibars e Y sigue intacto. Tenemos un ataque bastante potente por derecha con Minero que va a distraer. Firecracker, el eh, Bomber. ¿Y qué? Que tiene un espejo. Tal cual. Y los dos E-Barbs. Consigue cargarse la torre de la derecha. Irune. Eh, empieza a dañar absolutamente todo. Tiene el espejo, por cada de ver, correcto. El, el lanza bombas, no. Bom el, el, el bomber, sí, el bomber. A nivel 13. Esa firecracker que una de ellas va a caer. El bowler que empieza a hacer daño. El problema, al bowler le acaban de ralentizar porque tiene un mago de hielo el rival. El minero que va consiguiendo ingresos pasivos. Acaba de caer muy en mano frente a una hostia bastante potente de príncipe que también se va a cargar a los dos E-Barbs, A la bruja y a lo que haga falta. A ese mini pega que parece que hace bastante. Miedo y a 56 puntos de vida, tres torres han caído gracias a una fire carrier con Ibar que acaba de llegar sin querer. Y Rune no se ha dado cuenta por la cara que está poniendo. No, no me he dado cuenta. Correcto, muy bonito, muy bonito. Vale, eh. Coño. dicho? Que una. Con esto llevamos 4 albol... partidas de victoria. <susurra> Llevo dos Tal cual. Con esto sí, llevamos 4 partidas. No sé si tendrás al tope las. No, no tienes al tope Es que yo habitualmente tengo las llaves siempre al máximo, entonces acabo teniendo que abrir un cofre o algo. Eh... ¿No no sí, nos da, nos da tiempo, nos da, está nos da, nos dos, da tiempo, sí. e incluso hasta para dos Vamos a seguir jugando, si le damos vidilla, vamos a seguir jugando Mientras podamos, tacatá, tacatá, tacatá, tacata! let's fucking go Oh, el del mago de hielo, va? el wallbibre del mago de hielo que está muy muy broken realmente Está muy muy tocho eh... Ibar por izquierda, Ibar por derecha, qué raro Empezamos con leñador gente, empezamos con leñador Ibar es con leñador, el combo más peligroso de todo el mundo O sea es literalmente un, un leñador globo, me encanta, me encanta El globo que no se distrae con la, bomba, con la torre bombardera Le llega la furia, y la furia consigue impregnar al globo que pega una hostia, dos hostias cada bomba, queda en la torre aproximadamente 1300, 1500 de vida Impresionante, un único ataque, irónica ha dejado la torre a la derecha, 2200 puntos de vida El Ibar que todavía le queda suficiente vida como para cargarse a la, a la bomb tower Y lo consigue, se queda un tick de vida que va a morir ya El Baby Dragon que se acerca de manera bastante peligrosa tanqueando además al Ibarb que por lo menos Eivar se va a pegar con el otro Ivar así que ni tan mal. Pero el Baby Dragon que deja la torre a 800 puntos de vida, casi 900 básicamente. Eh, y el, el Lanzarrocas que ha caído en mano frente a mm, 1900 puntos de daño de. de 1900 puntos de vida de eh, torre, perdón. El Dragón Infernal que empieza a cargarse a Eivar, que raro, ¿verdad? Y Lune que decide lanzar. ¡Viene con hielo! Acaba de distraer al leñador que pega una, dos, tres y cuatro! ¡Hostias, es que a la torre izquierda! Lado de la izquierda consigue impregnarse de furia absolutamente nada Y el lado derecha que viene más Ibras. Uno de ellos se distrae, el otro no Va a conseguir conectar una y dos veces en torre Dejándolo 2100 puntos de vida Que es a lo que queda más o menos la torre de la izquierda por parte del rival Esa bomba que le va a hacer un poquito daño al BB Dragon Tampoco. La Firecracker que llega para hacer daño. El Dragón Infernal que está muy bien. Lleva Tornado, Dios de mi vida. Es uno de los mazos que más has quedado de toda la absoluta meta. Así me gusta. Viene con Infernal, viene con Leñador, viene con Globo y viene con Hielo. Let's fucking go. Ahí está el hielo, para cargarse a la bruja. Porque a nadie le gusta la bruja. Pero el rival sabe cositas y lleva también Lanzarrocas porque es bastante útil para defender prácticamente cualquier cosa. Eh... Lanzarrocas que precisamente se está defendiendo a los ibars por derecha. Con el daño absoluto del Dragón Infernal está muy complicado este matchup, hay que decirlo. Y el Tornado. Que viene por el lado de la izquierda Para cargarse a esos elitillos Que no conecta a ninguno de los dos a torre Dejando a 2000 puntos de vida Empezamos en por dos Queda un minuto de partida Deciden lanzar un minero justo cuando aparecen Los ibars e por ese lado Un poquito peligroso Una y dos hostios a torre de la derecha que queda a 1200 puntos de vida El baby dragon que consigue conectar Queda la torre a 761 puntos de vida El Bowler que está haciendo cositas pero no las suficientes Y la Bomb Tower que va a servir para defender un poquito el globo Pero Irune no tiene mucho tiempo antes de que ese globo empiece a conectar de manera muy potente ¿Se viene el hielo por parte del rival? Muy posiblemente ¿Queremos saberlo? No La torre que queda a 761 puntos de vida todavía, 30 segundos en el marcador Los élites de la izquierda se están defendiendo solos La torre central que queda sin tocar todavía Y el Mino que está consiguiendo ingresos pasivos Se activa la central Se activa torre gente Quedan en los élites de la derecha que sigue, acaban siendo congelados. La única oportunidad que le quedaba a Irune para cargarse en la torre de la izquierda y a 13 segundos tiene bastante pinta de que ese bowler va a conseguir tanquearse a los dos eh, ibars que venían por parte de Irune. El bowler que se distrae con el bárbaro de detrás porque sí va a conseguir lanzar una bola más pero sigue sin ser suficiente para hacer daño. 1300 puntos de la torre de la derecha, 1600 de la izquierda, Irune que pierde una torre y eso va a ser el 1-0. tenía imposible. Es un matchup que da muchísimo asco. Yo en un que he visto el leñador, sí, sí. he dicho, o lleva leñador para hacer combo con los varos de vite, que también, globos, o lleva el leñador para hacer ayer, leñador globo. Iba a hacer leñador globo en cuanto he visto el leñador, digo ya. El leñador globo da muchísimo asco. Da muchísimo asco. Buah, buah, qué potente. Da muchísimo asco, pero es muy potente, eso hay que decirlo, eso es muy cierto. Vamos a proseguir. Eh, de nuevo, level 11. Cómo no nos enfrentamos contra Helios, eh, que no tiene clan. Bueno, o pues bien, Yo por tampoco. su parte. Tú tampoco. Eh, podemos montarnos un clan, también hay que decirlo. Eh, viene un bárbaro de élite por la derecha que va a ser absolutamente masacrado, pero sin masa pero masacrando delante. Ojo, cuidado, que esa bandida da mucho miedo. Consigue cargar a la torre, doble carga y pega una hostia. Esto es impresionante. No ha conseguido cargar a la torre, pero ha conseguido pegar una hostia. Tenemos tres bárbaros de élite por la derecha. No me he dado cuenta. Lo que significa que el rival no solo lleva, no solo está jugando en el modo de bárbaros de élite, sino que él mismamente lleva bárbaros de élite. También. El tronco que estaría muy gracioso por la derecha para cargarse a la princesa o por menos para hacerle daño, a lo mejor, porque no sé si va a defender a ese bárbaro de élite. Tiene pinta de que sí, correcto. A lo mejor va haciendo falta un tronquito. Digo, como detalle. A lo mejor hace falta más ese tronquito ahí. Correcto, muy bien. Bien por reservárselo, bien. Y encima viene con, correcto, leñador. Viene con bárbaros de élite, leñador, el rival. Eh, esa princesa que está pegando bastante a torres, está bogeando un poquito de repente el... el, el Ahí está, vale, ya está. Ya no se buguea. Eh, esa bandida que va a hacer una carga absoluta, máxima y completa. Le va a quitar un tercio de vida el barro de leite por parte de Irune. Vienen dos barros de leite con la bandida delante. Pone un bowler. Se carga a torre. Carga otra vez a bowler. Ah, pues no, carga al otro lado. ¿Por qué? Porque sí, porque las bandidas hacen lo que les sale de los huevos. Eh, ellas, eh, ellas. Ellas son como se dice esto. ¿Cómo era el meme, tío? Eh, yo rompo las normas, pues eso, lo mismo eh, La Firecracker que viene para defender MK, vámonos El rival está jugando con MK eh, nicola el Tesla Que es el mago eléctrico y, y con leñador con bárbaros de Elite Más allá de estar jugando en el modo de Barbaros de Elite El rival lleva bárbaros de Elite en mazo qué, qué, qué, qué bonito mazo, de verdad eh Precioso, tremendo, impresionante eh, lleva, llega la princesa para defender por detrás. Que ahí está, la, la, la grandiosa idea. Y el bowler que a lo mejor consigue cargarse a uno de los bárbaros. Pero tiene pinta de que a los dos no. Ahí está uno de ellos que cae. Y el otro que le va a hacer bastante daño. La bruja que está intentando defenderse al MK, pero teniendo en cuenta que tiene splash damage, va a sufrir bastante. Va a hacer el salto. 3-2-1. Carga a la bandida. La bandida, que no sabe ya qué tiene que hacer, ha muerto, por suerte. Y el bowler que llega para defender el MK, los Ibars, e y lo que haga falta. Pero Iruna una que se está viendo en grandes apuros, teniendo en cuenta que no ha tocado a la torre de la derecha todavía. ¡Vienen bárbaros de élite! ¡Bárbaros de élite! Con leñador, con mago eléctrico. Con Princesa, lado de derecho que está sufriendo absolutamente un barril encima, por toda la cara, una bola de fuego para intentar defender. Ha conseguido el de alguna manera sorprendente defender de una manera bastante, bastante, oye, óptima. Eh, habiendo perdido pues aproximadamente 800 puntos de de torre, cuando podría haber perdido dos torres y media. Eh, dicho esto, más valor de, de derecha, a izquierda, centro, para adentro, al suelo. Tiene que caer alguna torre y no sabemos cuándo va a pasar. Por suerte el Bowler, mientras está pegando al Mega Knight, también está haciendo daño. Al menos a un bárbaro de élite, al menos hasta hace unos segundos. Ya no. El Bowler que cae en vano, finalmente. Eh, esa torre bombardera que se está viendo en grandes apuros, ahora mismo quiere irse a su casa con su mami. Eh, y por la derecha, nicolas el Tesla, que se come una bomba, consigue... Ahí está consiguiendo la torre antes de que cargue. Eso está muy bien. Tronco por parte de Irune para intentar defender el barril que le ha hecho unos 250 puntos de daño. La bruja que se va a comer una y dos hostias de horror de élite. La firecracker que llega por la izquierda para intentar defender. Torre de la derecha, 1777 puntos de daño. Vegetita. Y torre de la izquierda, 2033 puntos de daño. Irune que deja una torre del rival a, a 2300 y otra 2600. Estamos en por 3 de elixir. Y vamos a llegar al último minuto y medio de partida en overtime eh, Los esbirros que son impresionantes para defender casi cualquier cosa Porque el se acaba de quedar sin princesa La bandida por la izquierda que viene para cargar con tres barros de elite El Bowler que intenta defender de manera bastante potente Y aún así no tiene pinta de que vaya a conseguirlo Los Payer absolutamente mmm, asesinada iba a, iba a decir otra palabra Absolutamente asesinada tres barros de elite por la derecha con MK Princesa detrás, bandida izquierda tres barros de elite por izquierda también que viene con un leñador El miembro que llega para la parte de la derecha Decide traer una bola de fuego para cargarse a la princesa de manera bastante táctica La torre de la derecha que le empieza a quedar a 2100 puntos de vida y Bajando, eh, tronco por parte del rival, no entiendo muy bien por qué. Es el leñador que va a ser bastante problemático a la hora de cargarse al resto de tropas que vienen con él. La bandida que carga a través de puente. Eh, la bomb tower que se está viendo bastante en apuros. MK por parte izquierda con tres bárbaros de élite. Creo que eso es una valquiria, no es una valquiria, Y una princesa también, además, de acompañante. El bóvil que está intentando hacer milagros y no sabemos ni cómo. viene un barí por parte de la derecha. El único que lo defiende con tronquito. 1400 puntos había en la torre de la derecha. 1600 en la torre de la izquierda. Empieza a ir una, conseguir dañar con minero la torre de la izquierda todo lo que pueda. Y los bárbaros que vienen con furia, vienen enfuriados una hostia, dos hostias, tres hostias, cuatro y fuera Cae la torre de la derecha, dejando a la torre de la derecha del rival a 1500 puntos de vida da la rápido, o sea, tengo Como a mí no, no, toca, toca Tipo mucho, ¿sí? ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Por favor eh, ha, estado, ha estado tensa, también hay que decirlo, que toque una persona que juega... Leñador Globo y que luego al siguiente toque otro que juega MK élites y leñador es un poquito xd No hay que decirlo. no No, ahora, ahora ya sí que no. Vale, pues teniendo en cuenta que son las 7 menos 3. Si, sí, ¿Y a ser menos 7? No. Teniendo en cuenta el, que son las 7 menos 3. No sé por qué hago así. Vamos a abrir. No, Ñigo, Ñigo, déjame abrir, abrir el cofre. deja abrir el cofre. Ahí está. Venga, gente. Haremos el cofre para terminar el streaming. Let's go. De a ver si toca sí. algo interesante. Pastita que te viene muy bien. Sí, porque me, me habéis arruinado. Ah, bueno, es lo que hay. Es lo que tiene venir a esta casa. Ah, no, no, no. Esta. Dale ¡Ole, ole, ¡Ole te Oaro! Venga. Hablar, tú, tú y yo tenemos que hablar sobre empezar, eh, abrir un canal. De... Un only. Para abrir un only, gente. Mega Knight. MK. Ahí está, ahí está. Eso es para ti. Eso es pa tí, eso Ese para ti. Me tí. encanta. Eh. ¿qué coño es? MK? MK, es MK es Mega Knight, sí. Es que da muchísimo asco. Son 7 de Elixir y es un bicho que hace como 250 daño por hostia. Por si no te has dado cuenta, las torres tienen como 2.800 de vida. Eh. Bueno, 3.000. Pues hace 250 daño por hostia. Carga encima, o sea, a X distancia, salta y te hace 450 de daño Y tiene daño, tienes plus damage O sea, hace daño de área O sea, que sí. si, tiras, si tiras una carta que sean tipo muchos esqueletos Se los carga todos en una hostia Y encima tiene, y encima tiene la vida suficiente de un tanque O sea, es, es, una, es una carta que da muchísimo asco eh, no, veo, no veo el este ahí Como tú jugaste con mis sentimientos, yo si quieres juego otra cosa contigo En fin Vale, pues dicho esto, nos despedimos por hoy Espero que lo hayáis eh, Adelante. En plan... Primero las partidas, teniendo en cuenta que hace tiempo que no juego, yo creo que ha estado bastante bien. Oye, sí. ¿eh? Muchísimo mejor de lo que me esperaba. Eh, yo he hecho, yo he hecho una cosita, yo he hecho una cosita que es sorprendente, que es castear mientras cocheo, que es tipo, ahora una que debería tirar en la bomb tower en la parte debería. de en medio. Debería, tipo, tipo, debería. Tipo, de tipo, debería. tipo, tipo, debería. Eh, eso, creo que hayáis disfrutado las partidas. Agradecimientos a los agradecidos. Eso, en plan, no sé. Aunque sea habrá hecho la tarde. Ahí está. Eh, gente, volvemos con mucho más la semana que viene. Eh, más contenido de este tipo. Más, más cosas un poquito más serias también hay que decirlo. Oh, si volvemos. También. Volvemos en septiembre con Sarean Gaming Room enredando y todo lo que hay en esta casa. Así que eh, más streamings, más contenidos, más juegos, más experimentos de Euskad Digital. Oh, wow. Y lo que queráis, si, a, como, siempre, a... como siempre, como ¿sí? siempre. Aquí, aquí en Euska Digital.